Soy yo, aunque no lo parezca. Santa Susana, un año después. Así está el tema. Hemos tardado, pues bueno, es la primera vez que venimos, desde que, bueno, pues pasó lo que pasó. ¿Vale? Y vamos a ver cómo están los, los hoteles. Vamos a ver cómo están los hoteles. Bueno, ahora cortaré, ¿eh? pero este es el... Aparcamiento de siempre, que normalmente fijaros, si hasta ha crecido la hierba ahí y todo, que normalmente es imposible que crezca la hierba, porque claro, esto siempre está todo toque de coches. Y, y nada, aquí tenemos la parte de los hoteles, y ahora iremos a, a uno a ver si cenamos un poquito algo así rápido, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, así una escapada, así un poco relámpago, y, y ya veremos, pero me da la impresión que es una pena, una pena auténtica que están cerrados me da la impresión de que están cerrados, una auténtica pena, pero bueno, ¿y ya veis el aparcamiento de siempre, que está a tope, o hasta ya ha crecido la hierba de no aparcar coches y solo hay coches en este trocito y en el trocito de cada hotel, bueno, por ejemplo el Sirius está abierto, porque esta es el parte del Sirius, que es uno que a veces hemos venido, está muy bien, muy muy bueno hotel. Y, y al menos se ven en coches, está claro que aquí hay algunos clientes, pero bueno. Así está la cosa. Bueno, tenemos Sirius abierto, eh, Montagut cerrado. ¿Qué es este? Es el Aqua Hotel Montagut cuatro superior y. Cerrado. Y creo no estaba yendo todo desde las hamacas, ¿verdad? Las bueno, vamos a seguir viendo. A ver cómo están las Está todo bastante triste. Estamos a sábado y esto es. ¿Qué fecha estamos? ¿20 y pico de julio? 24, 20 y por ahí, ¿sabes? O, o sea que. 26 o 27 de julio, es decir que realmente. Estamos en temporada súper, súper, súper alta, o sea, súper alta. Sí, lo tenemos aquí. Se ve un montón de, de toallas y tal, este sí, este ha sus, sus Y eso que este, este, hotel, este hotel trabaja mucho, está muy bien. Hemos estado, de verdad, súper recomendable. Muy buena, gente, muy buena gente. Muy buena gente. Tienden súper bien, solo podemos hablar. Cosas buenas del Sirius. Pero mira, todos extranjeros, están y todo. Sí, bueno, los tranquilos no sé si van extranjeros o no, pero. A media? ¿Y pero sí, cenando por Claro. Bueno. Bueno, a ver si ya va a aplicar, no sé, ya da igual, ah, es que sí. ahora tengo la otra cámara. Tengo ah. a la otra cámara. Vamos a cambiar de cámara. Ah, si ¿sí puedo, ¿dónde no es? Toco Aquí. Ah, no puedo. Vale, ya hemos te he grabado. ya hemos cambiado de cámara. Pues sí, sí, el bufé y veo gente que son los camareros que otra vez estaban, o sea que contento porque al menos, mira, tienen el trabajo, no se sé, va a apreciar mucho, da igual, tampoco me gusta a mí grabar mucho zonas interiores y tal. Pues eh, al menos los camareros tienen... tienen trabajo porque veo a la gente que conoce de, conocemos de varios años de venir aquí, o sea que al menos tienen trabajo, ya sabes, y no vamos a entrar a grabar, pero bueno, ¿eh? esta es la entrada, este es un 4 superior, está muy bien. Y aquí no sé si habrá ya las No está el chico. Bueno, el chico a lo mejor pero de la no está recesión. No está. Ya no está, pero, mira, pero sí que los... no, pero sí que estaban los camareros, que yo uno sí. Uno por lo menos lo he conocido. Mira, mira, y esto está todo está cerrado. quitado. Vale, está todo Esta es una tienda, la tienda que había abajo. No de aquí del Sirius y bueno, está cerrada, aquí había mucho movimiento, estaba todo lleno siempre de bueno, pues material típico de de playa, ¿no? Cosas de playa, aquí estaban los flotadores ah, hinchados, aquí, bueno, aquí arriba, la piscina del Sirui está ahí arriba, donde hace esa comba, eso arriba es la piscina, está súper bien, muy tranquilito, muy tranquilito, y esa comba que veis que hace como una forma, eso es lo hondo que es la piscina porque baja para abajo, ¿entendéis? Es el encofrado que, para hacer en la profundidad de la piscina. Y mira, a ver, aquel está abierto, sí, el Royal Sun, Top Royal Sun. Hotel Top Royal Sun sí, se parece que está abierto, pero la verdad es que está bastante flojito, aquí donde hacen crepes, y bueno, el paseo, bueno, algo de gente hay, no es que haya mucha, pero bueno, algo de gente hay, algo de gente hay, ahora si podemos ir a la playa un momentito, Bueno, en este caso, Hotel Florida Park, también un 4 estrellas me parece que era, lo han cerrado para que no se pueda pasar. Hoteles con mucho movimiento, con mucho ambiente, la verdad, súper bien, ¿eh? la se ha quedado la piscina verde. Esto no ha llegado a abrir para nada, la piscina está como verde. O sea que... Y aquí tenemos, el... no me acuerdo ahora el nombre. Son dos parecidos, ahora los grabamos, los blancos estos. Bueno, aquí tenemos el Aquamarina, que es uno de nuestros preferidos. Sí. Siempre sí, venimos a comer aquí. Y, y bueno, luego vendremos aquí a la terraza esta, que está abierta, ¿no? Pues está abierta la parte de aquí también, ¿eh? Está abierta la, la parte que da un poquito, no dentro, pero sí que de los dos apartados que exteriores. Y este está bestial. Hotel Cuatro Estrellas Aquamarina. Este, este está fantástico. Pues o sea, no sé yo, este también en la hamaca. ¿sí? Hostia, pues solo tienen, solo tienen Pero abierta tiene... la parte de bar. El bar. Mira, mira el gato. Sí, porque tiene, ah. mira el gatito. Sí, pues tienen la parte Qué de. Qué pena, porque parece un pueblo fantasma, ¿sabes? Ver, ver sí. los hoteles que siempre han estado rebosando de gente, sí. la gente bañándose, las hamacas, todos los paseos. Y, y lo ves todo. Los jardines, todo tenían todo súper arreglado. Sí. Parece, están las piscinas están vacías y mira que aquí venía super... muchísima gente francesa y se hacían campeonatos de culturismo, campeonatos de culturismo, ¿te acuerdas? Bueno, no, venían, bueno, venía, bueno, sí, <risa> aquí no, venían a, venían a hospedarse aquí pero tú estabas aquí comiendo y, y veías unos tíos, unas moles. Nada, no Esto a es a otra tienda que, que a había. A no, está todo cerrado, no hay ninguna abierto. ¿También? No, pues está todo, todo cerrado, todo. qué pena. No, Aquí estaba todo lleno, bueno, igual, oficial Barça, ¿eh? un montón de camisetas del Barça, todo un merchandising de este del Barça. Pues, mira, este sí está abierto. Mira, Oye, mira, hay uno abierto. Hay uno abierto, al menos este se ha salvado. El tres pins este, o como se llame, o pins, galería pins. ¿Eh? Este todavía todavía subsiste. Aquí ¿Sí? hemos entrado muchas veces también. Bueno, mira, el, el Don Ángel está abierto. ¿Quieres saber que había al lado de la galería esta? Don Ángel está abierto. Muy bien. Ah, este. Está aquí esto, pero sí, sí, está abierto que se ven toallas y tal arriba, está bien. Este tenía una piscina, tiene a la izquierda una piscina de agua de mar. Aquí viene mucha gente que, que busca piscinas de agua de mar, que no es de cloro. Sí, pues en plan más agua más sana, pues, pues vienen aquí al don Angel. Aquí no hemos estado, hemos estado no, comiendo algo para algo, sigo tomando algo, pero no. Pero no. O sea, no, hospedados no. Vale, no, hospedado, no. pues seguimos. Cristina de, de... de Agua de Mar estaba por ahí arriba, sí. Bueno. Bueno, el bar está abierto. El bar que tienen aquí, al menos. La cuestión de los hoteles que el año pasado empezaron a construir, pero se han quedado parados. Un montón de proyectos proyectos de hoteles nuevos, porque esta es una zona que la verdad es que tiene mucha salida, que está muy bien, pero claro, ha aflojado todo. No, ha, aflojado. ha aflojado todo, pero una zona que estaba... Como, paralizado todo. Muy buena. Pues nada, vamos a seguir, vamos a ver cómo está el... ¿cómo se llama? El del final. Ay, pues ahora el no me Mercury. El Mercury, sí. Vamos a ver cómo está el Mercury. A ver si está abierto ese. En ese hemos estado... Bastantes sí. veces. Ese subsiste siempre. <risa> subsiste siempre, ¿verdad? En eh? temporada verdad, baja sí. siempre está abierto. En invierno, está ¿no? Abierto. Bueno, no, no siempre. invierno casi invierno. Para diciembre no. Pero, pues pero es el primero es de los, los que, abre. que más aguanta. ¿Eh? Igual, algunas tiendas abiertas de ropa y tal. Más o menos. Parece de que este hotel era caprichiver. Yo diría que era, que era caprichiver. suena. Este de aquí. No este. Y aquí tendremos el Mercury, aquí a mano izquierda. Ah, mira, aquí estaba el lona Brava, vale, lona Brava. Cuánto me he liado, no es el Caprichiver. Caprichiver está más para parlante. Pues... Lona Brava, 4 superior. ¿Está abierto o no está abierto? Parece que sí. Yo diría que sí que está abierto. Aquí hay una pareja de hoteles... Creo que era este y el izquierdo, Ona Brava, y no me acuerdo lo que se llamaba el otro. Está abierto, el Ona Brava está abierto. O sea, el que quiera venir, Ona Brava, cuatro superior está abierto. Va bien saberlo, ¿no? Porque siempre, al menos, tienes una pequeña orientación. La gente que ha venido aquí a Santa Susana durante muchos años, pues nos conocemos ya, prácticamente hemos estado en varios hoteles. Va bien saber un poquito, pues, pues cómo está el ambiente, ¿no? Y la verdad es que el ambiente está, como siempre, súper tranquilo, me refiero a ambiente de seguridad, está súper bien, puedes pasear sin ningún problema, se pueden alquilar eh, pequeñas motitos de esas eléctricas o bicis. Bueno, ahí está el camping, no me acuerdo cómo se llama Bon Repos o algo así, hay un montón de tiendas, o sea que parece que el camping está bastante bien. Creo que era Bon Repos y luego hay otro nombre, pero no me acuerdo ahora cómo era otro, el otro. Pero bueno, parece que los campings están chutando. Grabamos el Maritín, que este se parece a un barco. Hotel Montemar, Maritín, cuatro estrellas. Siempre hace una forma como de barco. Está cerrado, ¿no? Está cerrado. Cerrado. cerrado, cerrado. ¿Te Ese es, que es te el caprich. Antes eh, un año el prima Loli, Ah, sí, equipado. Para... Antes era para hotel, ¿no? Un aparto hotel y, y el... luego pasó a ser hotel. Para o sea, para hotel. Este video, Loli, mira. Sí, para nuestra... A la Loli, aquí, así está él, así tenemos ahora mismo el, el Marítimo. o sea que este año no podemos venir Loli, cerrado, así está, pero bueno el caprichi que creo que era este, este sí que tiene este fiestas, sí, se está oyendo, o sea sí, que, hay que hay tres está. abiertos, eh corazón, ¿ah? Pues aquí tenemos el caprichi ver estamos a la puerta y ahí tenemos el Hotel Mercury, cuatro estrellas también, aquí casi todos cuatro estrellas, no sé si hay algo de tres, yo creo que todos son cuatro o cuatro superior. Ahí tenemos el Mercury y hasta no, vamos a acercar más para no complicarlo y, no. y nos va muy rápido y tenemos prisa, ¿vale? Eh, ya está, este es el que sobrevive siempre, Mercury. No es un hotel de súper, super nivel, pero es bonito, es bonito y buen precio también, está bastante razonable. <risa> Porque... Está bien, está bien. Bueno, bueno. Vale, pues nada, venga, llegamos y nos vamos rápido, que no tenemos tiempo, que tenemos que ir a, a comer algo rápido. Está cerrado, ¿eh? Hostia, está cerrado. Pues mira, caprichi caprichi ver abierto, Mercury cerrado. Cerrado con maderas. que la gente no entre. Para que no haya, yo qué sé, cualquier, exacto, cualquier pillaje, cualquier cosa. Bueno, bloqueado con madera, hostia, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque... Porque estoy bloqueado con madera, sí. ¿Y la piscina cómo está? Bueno, la piscina, pues sí. Bueno, vamos a quedar por aquí, no, tampoco pasa mucho. La piscina está un poquito verde. Y ya está. Pues vaya pena. Vaya pena. Aquí los hoteles están muy bien, es como muy... Como muy amigable todo, porque tienes la piscina, tienes la gente y, y, y tienes el paseo ¿eh? no hay vallas en todos los hoteles aquí en San o sea, no hay vallas, es como todo muy, como, muy, como, como de mucha confianza, verdad, como... y la piscina pues ya ves, pues verde la pobre, aquí siempre hemos estado, es... piscina verde, sí, y esos siempre con y aquí pues siempre pues, había ahí mesa de ping pong, jugamos al ping pong, verdad, sí. ahí al fondo, el gimnasio, no me acuerdo si estaba aquí, el gimnasio está ahí abajo, hay gimnasio he hecho yo gimnasio y he hecho yo pesas y ya está, pues una pena, ¿eh? una pena porque este, si ahora está cerrado, mal, ¿eh? mal, si en esta fecha ahora mismo está cerrado, es que han descartado totalmente, venga, nos vamos rápido a, a comer, no se va a apreciar, pero ahí tenemos la playa, ahí tenemos el mar, está es la estación de Santa Susana, y aquí, bueno, por allá hay una entrada con coche o cuando nosotros estábamos fuerte aquí en los hoteles, pues yo salía por cada mañana corriendo por ahí, si estaba en el, en el Mercury, salía corriendo por allí y me iba ahí, hacía unos cuatro de ida, cuatro de vuelta, más o menos lo que había para el circuito. Cuatro de ida, cuatro de vuelta hasta. Eh, no me acuerdo cómo se llama el otro pueblo que hay la... No me acuerdo ahora el nombre. Venga, nos bueno, vamos. Bueno, ahí se ha quedado la playita sola y no nos sí. da tiempo de, de ir. Bueno pues venga, vamos a Parece por un poco extraño, ¿no? Todo. La triste, triste porque sí. además esto estaba todo lleno de puestos. Se ponían a partir de las 6-7 de la tarde, que... aquellos de... De... De... de collares, de tato... tatuajes de lena, de aquellos, como se llama, Ena, Ena, ena. tatuajes de Lena, los típicos eh, ricitos para los niños o para, ¿no? para las mujeres las trenzas. Las trenzas aquellas. Las la no hay mercado suficiente para todo eso. Hasta el algodón de azúcar, ni siquiera. Está. Algodón de azúcar también, sí. Hay uh, algún puesto aquí, alguna mini como mini feria pequeña. Sí, bueno. Un puesto aquí. Pero. Y ahí, ¿no? Pero bien, si de tanto. de tanto. Dos. de tanto. Tres, mejor cuatro. Para la arriba la habrá, habrá más. Hay alguna casa. Luego, si tiras para allá, está la zona de Malgrat. Esto es entre susanas. Luego, más para allá está Malgrat y a lo mejor allí sí que hay algo que pasar. vaya, Que, que la gente no. qué un montón de. De sí. hoteles, eh. Estos son pro próximos hoteles que estaban para hacer, ¿no? en un montón padre. de hoteles. Porque realmente que es lo, lo que es una cadena, eh. Una cadena. Ah, bueno, una está una como cadena, unido, está como Ay. unido, pero bueno, su luego están separados, pero es como toda la estructura unida, Todo. hecho. Una, una cadena grande, es un aqua una cadena. Puede sí. ser. Claro. Pero empezaron el año pasado a construirlo, ¿eh? Y, ¿De acuerdas? No me acuerdo muy bien, sí. Estaba construyendo, que dijimos aquí encima no tiene más pedazo de Pero bueno, se ha quedado para... La obra. El único momento cuando nos podemos quitar la mascarilla, ¿eh? Sí, es el único momento. Vale, sin mascarilla. El único momento que podemos estar sin mascarilla. Bueno, pues estamos comiendo... Bueno, da igual, no lo saco, pero... bueno. Vale vegetal un poco porque yo como vegetal pero con un salsa <risas> picante pero fuerte pero bueno desde la potente está buena está buena seguimos eh, telefantasmas por todas partes hemos contado cuatro cuatro abiertos cuatro abiertos este es Florida Par, lo hemos pasado antes ya Pues venga, cerramos vídeo, nos vamos corriendo para casa, ¿vale? Sí, escapada, rápida y veloz, una tarde, a Santa Susana, El todo fantasma. cerrado, todo cerrado, todo cerrado.